Bueno, aquí estamos en la escuela Padre Brea, eh, estamos aquí desde temprano, donde el proceso, el tema de, monta, de montar los colegios electorales ha sido todo un éxito, eh, las personas están acudiendo a votar, eh, la sociedad dominicana sabe que el partido de la liberación dominicana es un partido que se caracteriza por hacer sus procesos acorde a procedimiento y de manera organizada, eh, y hasta el momento estamos trabajando todo en orden, las personas pudiendo a votar y casado con lo que es la democracia del Partido de la Liberación Dominicana y lo que representa la República Dominicana. ¿Algunas quejas de gente consultada dicen que aún perteneciendo al PLD no aparecen en el padrón? Porque la, el reglamento establece que personas que estén inscritas en otro partido, eh, pues no podrán votar. Nosotros tenemos un padrón definido y si eh, aparecen en el padrón,